Este sábado 32, Regionalmente Nuestro, regresa al Pacífico Colombiano. Vive una aventura en las cascadas en medio de la selva del Chocó. Disfruta del colorido de la cultura y el folclor afrodescendiente. Comparte más sobre el turismo comunitario. Descubre los centros religiosos y de peregrinaje. Nos vemos este sábado a las 9 de la mañana en 32, Regionalmente Nuestro.